Y entonces eh, entiendo que la forma del ángel de ver las cosas es observar un objeto y a partir de eso um, llegar a una serie de razonamientos eh, pues, mentales para, real, para, para llegar a conclusiones sobre el, el objeto ese que se está observando e incluso su origen. Pero como eso son razones pues eso, que tú das de tu propio conocimiento como que partes de, de una cosa que, que tú conoces algo que no tienes ni idea de lo que puede ser entonces como que te está restringiendo mucho el paso y no das la posibilidad de de repente encontrarte algo y decir, ah pues no tiene nada que ver porque como estoy partiendo de algo de lo que sí que conozco no sé si me estoy explicando eh. No calla, <risa> <risa> ¿Sí? Creo que es el último punto. A ver, no sé. verdad. Igual no, ¿eh? No sé. Es verdad que desde la experimentación tú partes una que de, de, de, de, de, de una hipótesis. Hago desde el campo del laboratorio. A partir de una hipótesis y entonces monto el experimento para eh, recortar o confirmar esa hipótesis. Pero es verdad que muchas veces eh, salta lo inesperado o sea, salta como yo, ya no solo que, es, eh, que no se cumple mi hipótesis sino que se está cumpliendo algo completamente distinto entonces yo puedo ahora montar otro experimento, montar otra, otra vía de trabajo para seguir otro mecanismo, perdón, para seguir por esa vía y quizás la crítica que te hace perdona tu nombre ¿Qué? La, la crítica o el comentario que te hace clara es si tú estás partiendo siempre de ese conocimiento filosófico, ¿qué campo hay para la variabilidad? ¿Es eso o no? Sí. entre sí. <risa> científicos no, o sea, yo creo que la diferencia clara es, la diferencia es lo que es el conocimiento experimental y lo que es el conocimiento especulativo. Yo no parto de un conocimiento previo, o sea, el hombre en su conocer no parte de un conocimiento previo, no creo que haya ideas... Innatas, ¿no? Creo que la mente del hombre es como una tabla una rasa. ¿no? Ahora, tú observas, tú observas el mundo, ¿no? Y entonces te formulas preguntas sobre un fenómeno. Eh, lo mismo que vosotros, pero al final lo que tratamos de explicar es la realidad. Entonces tú observas la realidad. Y tratas de hallar una explicación de esa realidad. Partes de un conocimiento previo, no, partes de una indagación del uso de la razón guiada por la evidencia. Y la, y la razón que se deja guiar por la evidencia es que no hay otro método en filosofía y en general en conocimiento es verdad que la filosofía no es un conocimiento experimental y por lo tanto yo, las hipótesis que yo planteo para explicar la realidad son hipótesis que no son susceptibles de ser demostradas según el método científico pero es que tampoco la hipótesis formula preguntas que van más allá de las preguntas que, que se hace la ciencia por ejemplo yo siempre, esto lo he comentado muchas veces en clase, los biólogos, en tanto que biólogos no saben lo que es la vida. Saben cómo funciona. Perfectamente. Bueno, no tan perfectamente como tú decías el otro día. No, oye, que no sabemos nada, cuidadito. Pero lo que hacen es describen, describen los procesos vitales Pero hay una pregunta legítima más allá de, de, de la descripción de los procesos vitales, que es qué es la vida, por qué una parte de la materia del Universo tiene estas propiedades que llamamos vida y otra no. Y además, si eso tiene alguna finalidad. Que son dos preguntas legítimas. Y claro, es, yo creo que, y claro, contradiciéndome con son preguntas que los científicos no se hacen tanto que Exactamente. científicos. Exactamente. Y un poco por, por lo que aburro también, es, eh, es verdad lo que decíamos aquí, que la, la biología trata de explicar la, la, la realidad y también la filosofía. Yo decía que tienen que ir de la mano, o la que sí, que sí. Pero, pero también es verdad que yo creo, y esto después de, de reflexionar sobre, sobre lo, que, lo que hemos dicho, y viste tú en el, clavo el otro día que es, que, es, que es con esto, es decir, las preguntas que yo desde la biología me estoy formulando son unas. Las preguntas que yo me formulo desde la filosofía son otras. Son otras. Sobre, son el otras. Objeto, Sobre el mismo objeto. Bien. Las dos intentamos entender la realidad. Entonces la, la comprensión completa, si se entiende esa palabra de completo, o sea, es, es, es, es evidente. Es decir, que hacen falta los dos tipos de preguntas. Yo no puedo responder para qué se replica la ley. Bueno, sí, para sobrevivir la especie. bien Pero esas preguntas últimas, esas últimas... Eh, bueno, ¿por qué o qué finalidad tiene que el cosmos esté estructurado así? No solo no me las pregunto, sino que es que como biólogo o pues no como persona. Si, si se puede eh, disociar esas dos facetas, como biólogo y duro, me da igual. O sea, a mí me da igual para que el cosmos esté estructurado como tal de estar estructurado. Insisto, como biólogo, o sea, como mero científico, no como persona. ¿Vale? entonces... Como yo solo no lo respondo, ni me interesa responderlo, pero evidentemente eso es una pregunta, como dices tú, legítima. y tiene que venir a alguien a responder eso. De hecho, todos nos hacemos ese tipo de preguntas y todos en el las respondemos. Esa es otra diferencia que hay entre el tipo de conocimiento filosófico y el tipo de conocimiento científico. Es decir, que para vivir el hombre es filósofo, para tomar decisiones en su vida. Es filósofo. O sea, que todo hombre es filósofo, pero no todo hombre es científico positivo. Por eso todo el mundo opina de filosofía y no todo el mundo opina de mecánica de fluidos. Claro, porque yo no necesito la mecánica de fluidos para vivir mi humanidad, pero tú sí necesitas la filosofía para vivir la tuya y para tomar la decisión de qué estudios hace, de con quién me caso. Si me caso, si no me caso. Si... Como, como disciplina de conocimiento no, pero dado pues, que es como la actividad, claro. Por eso, por eso sí. la filosofía en el fondo es la actividad más natural del ¿no? Y la más común y universal. Luego hay otra, hay otra pretensión que es de esa actividad, hacer de ella un conocimiento científico. Que no es un conocimiento, yo no creo que sea un conocimiento previo, claro, sino una manera de explicar a partir de la evidencia y a partir del razonamiento, pues yo me pregunto ¿cuál es el fin de consistencia? existencia. Pues yo sí, me pregunto, tú también. Y ahí intervengo yo, quizás para una respuesta más, no sé si más sabia, pero más, eh, más correcta, si tienes una base de conocimiento científico que puede ayudar, lo que hablamos el otro día, que puede servir de catapulta para contestar desde la filosofía las preguntas que te planteas. Yo sí creo que el conocimiento de la realidad desde la ciencia material debería de ser el, el, bueno, el, el soporte ¿no? para a partir de ahí dar el salto, porque a veces, si te lanzas a especular ¿no en el sentido negativo de la palabra, a especular sobre la realidad sin esos conocimientos previos, eh, se pueden decir muchas tonterías también. De hecho, de hecho la filosofía empieza con la observación lo que pasa es que aquí el camino de la filosofía y estoy hablando en alta, ¿eh? pero fíjate, pensando en alta, Aristóteles pasaba más tiempo observando que leyendo y nosotros pasamos más tiempo leyendo que observando ¿por qué? y eso, eso a veces hace que la filosofía comience con especulaciones sobre las especulaciones de los que nos han precedido en lugar de comenzar observando la realidad y en eso estoy de acuerdo contigo. Si uno estudia historia de la filosofía, se da cuenta que, que mucho de esto hay. Ahora, los también estudia lo que hicieron los precedentes. ¿no? Pero, pero, como el gran, el gran padre de la filosofía, lo que él hacía era, él tiene por ejemplo escritos deliciosos que, que a vosotros, biólogos, os gustaría conocer sobre, por ejemplo, de las partes de los animales. Se pregunta, ¿por qué las partes o los miembros de los animales? Están coordinados y morfológicamente no responden a la coordinación con otro y se, y se formula esa pregunta. El biólogo explica el cómo de esta coordinación, pero el porqué de ese orden. ¿Qué tiene a un fin? Pues es una pregunta metafiológica. Claro, y Aristóteles sin número se la, se la formula y es la pregunta, Pero parte de la observación de la, de la complejidad y la coordinación de las partes de los animales. Si Aristóteles hubiera sabido... ¿Cómo? Probablemente, U, probablemente su respuesta a la pregunta inicial hubiera sido más completa sí, o más... Y, y yo estoy totalmente de acuerdo sí, contigo sí, sí, sí, sí. que la filosofía debe hacerse desde, y además, si, además lo pienso, quiero decir la ciencia positiva, una verdad lograda científicamente, eh, no puede ser negada por una verdad eh, filosófica. No, o sea, la realidad es una. La verdad que aporta la ciencia o que gusta la ciencia y la verdad que aporta o que busca a la filosofía tienen que ser coherentes entre sí. sí. Con lo cual la ciencia contribuye a purificar la filosofía. Claro que contribuye, pero también la filosofía eh, contribuye, en el fondo, a plantear hipótesis científicas. Porque la hipótesis científica no la plantea el, el científico, sí la, la plantea el científico, pero entiéndeme, la plantea desde una comprensión más amplia del, de la totalidad de la realidad. Necesita un grado, de, para que la pregunta sea pertinente, necesita un grado de abstracción, o de complejidad claro. superior a... Ahora. Al, al el procedimiento el, el, que claro, luego se va a manejar. Sí, lo que pasa es que esa es nuestra diferencia. Yo considero que es el propio... nuestra diferencia de... De trabajo. De, ¿De trabajo? De, sí, de mentalidad o de ideas. Yo considero que es la propia materia que te puede otorgar esa capacidad, esa propiedad. Y, y, y, y, entonces me De todas maneras, no sé, decirnos algo, ¿estáis de acuerdo con esto? ¿Pensáis? estáis de acuerdo con la, con la manera de trabajo de Ángel, que dice que hay, hay un momento que se puede, hay que, hay que otorgar a ese sistema material de una propiedad inmaterial para que pueda tener esa, esa complejidad intelectual o no, o, no sé... Sí. Eh, a ver, yo creo que está claro que para tú llegar a esa complejidad, eh, la del ser humano, las herramientas que necesitas son meramente biológicas, o sea, tú no puedes llegar a un eh, a una abstracción si no tienes un cerebro, unos sentidos o algo que te permita hacer eso pero sí que creo que una vez teniendo estas herramientas sí que es necesario algo que dé un orden o un sentido a todo eso para conseguirlo no el resto. Yo también tengo otra pregunta al respecto que tú dijiste no sé si entendí bien que una de bueno, de los factores determinantes que nos hace ser humanos es nuestra capacidad de abstracción y pusiste el ejemplo de pues, la fabricación de herramientas. Pero en el mundo natural se ve que también hay monos que pues cogen una pajita para meterla en el tronco y sacar pues, hormiga. Entonces, pero, no solo. Pero también hablaba de la diferencia es? Que es entre el uso de un instrumento y la, y la fabricación de un instrumento y una herramienta. No es lo mismo. Pero... Porque hay una manipulación de la materia. En, en una herramienta, incluso hay el uso de herramientas para la construcción de herramientas, lo que es una meta herramienta, que uh -huh. no solo en el mundo animal no se conoce. No. Pero es un principio, ¿no? O sea, puede ser que más adelante los monos también digan, ah, pues sí, si por todo es... Vamos. Sí, pero ahí, fíjate, puede ser, es ciencia ficción. Vamos a explicar lo que hacen los monos y lo que hacemos nosotros, que ya, que ya es muy complicado. Pero, Claro, yo digo, efectivamente, distingo clarísimamente, cuando más en esto hay muchísima confusión, ¿eh? Justo estos días estoy leyendo un artículo de un psicólogo y que en el fondo distingue lo que es la conducta instrumental de lo que es la conducta técnica, pero le llama la conducta instrumental conducta técnica. Y luego, pues claro, y es que no es lo mismo. Por supuesto que los animales se utilizan herramientas, perdón, instrumentos. Pero la transformación de la materia para un fin distinto de la, del objeto transformado es solo que sea una conducta técnica. Y eso necesariamente requiere de un pensamiento abstracto, necesariamente. Requiere hacerse una idea del fin que yo persigo, con.. qué, qué fin quiero conseguir y qué medio tengo que articular, material, un medio material para conseguir ese fin, que al final es poco, Llevaba una complejidad por, el, por la acumulación del saber hacer técnico, es lo que se pregunta cualquier ingeniero. Cualquier ingeniero dice, yo tengo que solucionar este problema. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo hago? Y entonces, diseño una máquina para solucionar ese problema. La máquina es mucho más compleja que, una, que un hacha del, del paleolítico pero esencialmente es lo mismo. Esencialmente es lo mismo. Entre un hacha y un avión, pues no hay diferencia realmente desde el punto de vista de qué la pregunta que Luego la filosofía se hace otras preguntas que a mí me llama mucho la atención, Javier, me llamó mucho la atención aquel curso de biología que hicimos contigo y todo. Y siempre lo digo, que me llama mucho la atención. ¿El para qué? La causa final. ¿La biología contempla la causa final? negativa Metodológicamente no la contempla. Y sin embargo, fíjate que cada vez que se explica biología, se dice. La pared celular sirve para. Es decir, se está utilizando la causa final, es decir, se está explicando la biología desde la metabiología. Porque es que si no, no tiene explicación. Sí, a ver. Eh... Las estructuras. Eso me llamó mucho la atención. Sí, las estructuras tienen una funcionalidad pero no son.. A ver, no hay una funcionalidad, vamos a llamarla dirigida o, o evidentemente consciente. Me refiero, la pared celular o la membrana celular sirve para el intercambio de componentes entre el exterior y el interior de la célula, además de una manera ordenada. Es decir, no entra cualquier cosa ni sale cualquier cosa. Pero esa pared celular o sea, no tiene una finalidad en sí misma decir yo, yo pared celular o membrana celular permito este paso o no, eso es una cuestión estadística de que se une una molécula que anda por ahí se une con otra que está en la membrana celular, interaccionan y físico-químicamente sale un canal lo que quiero decir es que tú cuando te planteas el para qué hay una conciencia, hay, un, hay, un, hay, un, hay una intención, la membrana... yo, yo es una manera de explicar es, una, es un lenguaje que se utiliza para explicar el funcionamiento de la membrana celular. La membrana no tiene un para qué, ni la célula tiene un para qué. El, el famoso eh, eh, la replica, este, Dawkins dice: lo, lo que importa son, son los genes para, la replica, para que los genes se, se, se establezcan en el gen egoísta. ¿no? Mira, el gen no piensa, o sea, no hay un para nada, es punto desde, ojo, desde la biología, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? qué pasa que si tú a la membrana le metes más colesterol, pues entonces se va, se va a, a a desintegrar y entonces la célula se va a morir y ya está para Andrés para, pero bueno podéis responder los dos sí. eh, o sea, es que en el último en la última parte de, de, de la sala pues, hablas de, de que realmente la filosofía trata de explicar el método de explicaciones a partir de unos principios eh, que, que son causas eh, que, que explican unas razones suficientes que explican todas esas causas. Pero yo veo una diferencia con, con el método que utiliza la sierra y es que lo que, lo que Javier eh, estudia es seguro. O sea, él, eh, todo lo que ha estudiado toda la genética, eso es. Y esos principios de los que tú hablas pueden ser o pueden no ser. Eh, eh, y es donde yo veo la diferencia de que lo que dice Sierra es... O sea, a lo mejor no ha llegado a explicar todo, pero lo que ha explicado es así. Lo que tú dices es un principio que realmente puede ser, eh, tiene sentido, pero puede no ser. También, o sea, es la duda que tengo. No, al final es el tipo de certeza que da cada método de, de conocimiento la ciencia y el estudio de la realidad por sus causas materiales y próximas da un tipo de certeza y el estudio de la realidad por sus causas últimas da otro tipo de certeza evidentemente yo creo que esa es la cuestión que, que comentas ¿no Diego? Dice, ¿qué tipo de certeza tenemos para, para las causas últimas? un tipo de certeza distinta del que tenemos para las causas próximas al final yo estaba reviendo el vídeo que no lo había visto ¿verdad Javier? desde que lo hicimos no lo habíamos visto y, y estaba pensando en algo que os pues, he explicado en clase, quiero decir... La ciencia estudia la realidad por su causa material y eficiente. La filosofía estudia la realidad por su causa formal y por su causa final. Evidentemente, el modo de acceder a esas causas es distinto. El, grado de el, el tipo de certeza que uno tiene cuando maneja ese tipo de causas es distinto. ¿Y qué certeza tienes tú? La certeza que me da... Bueno, tengo la certeza, por una parte fíjate, tengo dos tipos de certeza, una certeza lógica y una certeza experiencial, que es muy importante, a partir de la experiencia de mi propia vida. Es decir, yo tengo certeza de la libertad, sí. ¿Puedo demostrarlo? Hombre, según el borde geométrico no. Pero tengo una certeza de la libertad que procede de mi experiencia, vamos, de esta mañana cuando son despertados. Certeza inmediata por evidencia experiencial. ¿Es eso susceptible de demostración según el, el método científico? ¿no? Lo, y entonces yo tengo, yo tengo esa certeza de la de la causa final, de por, qué, de por qué hago las cosas y qué sentido tiene hacer las cosas, y que las cosas no están hechas, que, que mi vida no está hecha, que tengo que hacerla Es ese tipo de certeza. Y un poco lo que, lo que ahora comenzaba con, con Ángel, es que lo tiene más difícil pero eh, nosotros en, en biología trabajamos con los sistemas materiales, eh, indudablemente hay muchas variables y solamente lo, o sea, dejamos todas las, las variables fijas menos una y, y trabajamos de esa manera. Entonces, eh, eso tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es un poco lo que tú dices, que eh, el resultado que yo obtenga va a ser más fácil de ser demostrable y reproducible. Lo un experimento en el laboratorio y digo que es verdad si tú, en otro laboratorio, puedes llegar a ese mismo resultado y a la misma conclusión. Esa es la parte buena de nuestro lado de, de la explicación de la naturaleza. ¿no? La parte mala es que somos limitados, o sea, no vamos a poder llegar a explicar con esta manera de trabajar temas como los que propone, bueno, que proponemos todos, que es la complejidad intelectual, la libertad, el amor, la caridad, todas estas características tan, tan, tan humanas. Mi argumento en, durante toda la charla es que, sin ser un gran conocedor del tema, creo que esas propiedades, el, esas propiedades tienen un sustento biológico. O sea, tienen una base biológica, más de la que puede parecer a simple vista. Pero también lo que decimos en la charla, ¿Puedo explicar fehacientemente que este señor esta mañana se haya... Él tiene sueño, ha sonado el despertador, apaga el despertador y en vez de seguir durmiendo, que es lo que haría un perro, este señor se ha levantado a ir a trabajar. Entonces, esa, esa libertad de acción encima para algo que no es apetecible... ¿Yo puedo llegar a explicarla con un método científico, con un experimento? Pues probablemente no. Entonces, ahí por eso digo que esa complejidad me la tienen que explicar desde otro ámbito. Entonces, mi, mi crítica hacia ese otro ámbito no es que no tengan que explicar esa complejidad, porque yo no la puedo explicar. Mi crítica es un poco lo que decía al final. Y es un poco creo que por donde vas tú. ¿De qué manera evaluamos si la explicación que nos dais desde vuestro campo es acertada o no? Ángel nos acaba de decir desde ese concepto experiencial. Yo no sé si eso es suficiente o no. O sea, no desconozco dentro del ámbito de la filosofía si el Catedrático de Filosofía de Harvard va a decir oye, mira Ángel, ¿es verdad? O sea, ¿esta es una manera correcta de trabajar? ¿O le puede decir, no Ángel, explícanoslo de otra manera? Hi. Eh, bueno, lo primero felicidades Ángel por intentar debatir todos estos argumentos en una clase llena de científicos. <risa> y, bueno, lo primero que habéis empezado hablando de, de la esquirufrina y el autismo y habéis dicho que, que, ah, no hay un hueco, o sea, que hay como un hueco que no se determina genéticamente. Pero lo que yo creo es que no habéis, ese hueco se podría llenar con otros ámbitos científicos que no habéis dicho, como por ejemplo la biología molecular o o etcétera Realmente la pregunta que creo que sería es que si hay algún hueco realmente que nosotros no podemos comprender. Y no es fácilmente explicable, y, pero es que, por ejemplo, si imaginamos una persona que haya nacido en, 19, en 1897, para ellos no hubiera sido explicable que en 1930 se hubiera creado la televisión, por ejemplo. Y eh, espero que la filosofía eh, hace relativamente pocos años eh, se comía la ciencia prácticamente y ahora como que se han puesto al mismo nivel por, por su nivel de desarrollo y, y porque necesitamos conocer la realidad. Y para mí, por ejemplo, la conclusión de toda esta charla sería que para los científicos es difícil ser, ser filósofos porque la filosofía es fe y la ciencia es demostración. Yo no estoy de Pero... no acuerdo con que la filosofía es fe. O yo, ese es mi argumento, yo creo que la filosofía no debería ser fe. No sé, no, no, desde luego para mí no es fe ¿Por qué dice hacer fe? Porque la filosofía es eh, intentar conocer la realidad desde, desde un nivel más trascendental es... Pero la filosofía no es teología Eso sí es fe, no, fe. ¿no? Pero, por ejemplo, no creo que, también creo que se pueden juntar Porque, por ejemplo, sin, sin algo en lo que creer, la ciencia no conseguiría avanzar Entonces, mis preguntas son eh, eh, si, si, si crees que, que podemos llegar a una explicación conjunta a través de la filosofía y la ciencia de, de la realidad sin que la una se coma la otra. Yo creo que sí. De hecho, de hecho fíjate, nosotros, tú, piensas, tú piensas en ti mismo, ¿no? ¿Tú por qué y para qué estudias biotecnología? Esa es una pregunta que supongo que te, que te importa. ¿no? Es una pregunta. Tú esa, para responder a esa pregunta, bueno, para ser bueno en tu ámbito profesional necesitas estudiar la ciencia biotecnológica o la ciencia biológica. Pero el por qué y para qué haces eso, en tu propia cabeza confluyen dos tipos de explicación de la realidad diversas, que son además eh, que no, no se contradicen entre sí, o buscas que no se contradigan entre sí y que, y que son y que conviven en ti. ¿Por qué haces tú las cosas? ¿Para qué las haces? Esa eso es una pregunta metacientífica, ¿no? De hecho, todos todos somos filósofos y todos somos científicos. Bueno, vos que os dedicáis al mundo, pues también sois filósofo en vuestra vida cotidiana. El mundo de los fines, el mundo. Tú mismo estudias. A mí me hay preguntas que se hace un biólogo que no puede responder a la biología. Y esto os lo he comentado muchas veces en clase. Un biólogo no responde a la pregunta qué es la vida. Y parte de saber lo que es la vida. Ese, ese punto de partida es un punto de partida metacientífico-filosófico. Inconsciente, ¿no? inconsciente, tú, tú no pones un mineral en un microscopio y sabes distinguir perfectamente el ser vivo de un ser inerte. Pero si yo te pregunto, ¿qué es un vivo? Tampoco sabes responder. Y sin embargo tienes esa idea que es una idea filosófica, que te permite distinguir en el universo lo que son seres vivos y lo que no lo son. O sea, la idea filosófica es que convivimos con ella y hay quienes profesionalmente nos dedicamos a estudiarla en no, el conjunto de los mortales no, pero todos tenemos una idea filosófica que está en el acto previo a la realización de un acto de un conocimiento científico. ¿entienden lo que quiero decir? Evidentemente son tipos de conocimiento distintos, pero que necesitamos los dos. El mundo de los fines. El hombre está abierto, precisamente porque es libre, tenemos dudas y, y nuestra vida es dramática, porque tenemos que equivocarnos. Somos libres, si fuéramos autómatas, pues nos quitaríamos muchos problemas de encima. Pero no somos autómatas, somos libres y tenemos que elegir, y eso hace que nuestra vida sea dramática y que nos preguntemos qué es mejor. Y a esa pregunta respondemos cada vez que tomamos una decisión. Es una pregunta filosófica. Es una pregunta a la que no puede responder la ciencia, porque no se plantea, estar, queda fuera de su método. Y sin embargo el propio científico, incluso en la realización de su acción científica, maneja ese tipo de preguntas y las va respondiendo. Es decir, en nuestra en, ciencia y filosofía conviven en nuestra. En nuestra y, y fe, porque también hay cosas que tratamos de conocer con la luz de nuestra razón y cosas que no podemos conocer. Entonces creemos. Pero el acto de fe es un acto distinto, creo. Del acto de tratar de, de discriminar, por ejemplo, ser estudios. Una pregunta muy sencilla. ¿Tú terminas con.? Un uno segundo de bachiller, y te preguntas qué estudio. A esa, a esa pregunta la, la resuelves en un ámbito metacientífico en un ámbito propiamente filosófico. Ese es el ámbito de la filosofía, en la vida cotidiana. Lo que pasa es que la ciencia trata de, de la filosofía trata de dar una explicación, pues eso, de tu libertad, de cuál es el fin de la existencia humana, que me permite ordenar mis actos. Pero cotidianamente todo, y espontáneamente todos somos filósofos, en ese sentido. No sé. no sé, y eso estaría estaba pensando un poco con lo que hablábamos antes, como que la filosofía estaría en ese, en ese inicio, en esa parte inicial y en esa parte, bueno la parte real, no? o otro estrato, y la parte científica estaría en, un, poco, un, poco, un poco en el medio. Y recordando una conversación que tuve con un amigo el otro día, él me decía que piensa que, porque hablábamos de lo mismo, decía, eh, bueno, la, la filosofía y la ciencia intentan explicar la, la naturaleza, y él, él me comentaba que, eh, que él pensaba que la filosofía debía de aprender o debía, que el filósofo debía de tener conocimientos científicos precisamente, precisamente porque él va a estar trabajando en, en otro nivel o sea, él tiene como que apoyarse el filósofo ya no explica la naturaleza que pueda explicar la ciencia el filósofo tiene que antes a lo mejor sí, ahora ya no el filósofo tiene que explicar otras cosas entonces... Tiene, ¿Qué tiene que hacer? Conocer hasta dónde ha llegado, el, hasta dónde está el conocimiento científico de la naturaleza y, partiendo de ahí, da el salto a lo metafísico meta y, y bueno. Totalmente de acuerdo. Y totalmente de acuerdo con usted, Javier, que normalmente los filósofos hemos cometido el error de hacer filosofía ignorando las ciencias. Claro, yo, yo creo que es importante que, que, que, se, que se extienda ese conocimiento de... Esa, esa, esa, aportación sobre, esa aportación del conocimiento del mundo material que da la ciencia, vamos a llamar ciencia, a mí me gusta más biología. Yo, yo... No, aquella, aquella, ahora que primero, luego Oscar, Sí, yo creo que un poco por el hilo por el que va bueno, la recomendación del hecho de justificar o no justificar, Al final, no se basa en esta pregunta, ¿eh? pero como una deducción. O sea, la ciencia tiene las hipótesis, esas hipótesis se justifican, entonces se filtra y en base a la hipótesis que se ha establecido como verdadera se avanza. Y en la filosofía se establece una hipótesis, ¿vale? Pero el hecho de que esa hipótesis eh, no pueda ser del todo determinada hace que se puedan establecer muchas hipótesis y que no se, destaca, se descarte ninguna. Entonces, ¿cómo elegís en la filosofía que haya tantas hipótesis y que se hablan tantas ramas de, de conocimiento que vayan por caminos diferentes? Es una buena pregunta. porque Efectivamente, ¿por qué conviven las distintas teorías filosóficas? En el fondo es eso y por qué, la, por qué la ciencia es lineal y el, y el avance en la ciencia es, es lineal y acumulativa y sin embargo en filosofía no también por el tipo de preguntas que se formulan y porque fíjate una cosa esto yo a veces lo pienso mucho ¿eh? digo es que las preguntas por los fines ¿qué hago, con, ¿qué hago con mi existencia? es una pregunta que tiene que formularse cada generación a mí no me vale la respuesta que le he dado de mis abuelos ¿Por qué? Pues porque el protagonista de mi vida soy yo. Y las sociedades humanas, cada generación, tiene que volver a formular las grandes preguntas, las preguntas fundamentales en cuya respuesta nos jugamos el sentido de nuestra existencia. En ese sentido, la ciencia es acumulativa, la filosofía no. ¿Qué es la libertad y qué sentido tiene? Es una pregunta que se hizo tu padre y que te tienes que hacer tú. Y que la respuesta que se dio tu padre no te vale a ti. Y una cosa antes, ¿en qué medida nosotros tocamos la hipótesis que se amoda más a nosotros porque nos gusta más? y nos estamos engañando por tomar como verdad una hipótesis que nosotros queremos tomar como verdadera. En la misma medida en que no nos formulamos este tipo de preguntas. Lo bueno que tiene que estas preguntas es que no, no te quedas satisfecho con las hipótesis dadas. De hecho, en nuestro proceso educativo, tú, a ti te educan con una serie de, de hipótesis filosóficas siempre, ¿no? Pero tú, ¿qué haces? pues ¿en qué, medida, en qué medida no las afecta en la medida en que pienso, en la medida en que tengo un pensamiento crítico sobre lo que recibo de, de mi herencia cultural. ¿Me explico. Y luego, sobre qué hay diversidad de hipótesis, yo soy, en antropología, que es lo que más domino dentro de la, del ámbito de la filosofía, es que el, el hombre es tan complejo que la mayor parte de... Hay, hay, hay diversas antropologías. Yo tengo un libro en casa que se titula... Eh, siete teorías sobre la naturaleza humana. Y son siete teorías que tratan de, de siete fuentes distintas. Bueno, todas ellas parten de una verdad. El problema es que, te digo, todas ellas cometen el mismo error, que toman esa verdad parcial por la, por la explicación total del hombre. Entonces al final dice, eh, ¿por qué hay diversidad de hipótesis? Porque el hombre es un ser muy complejo. Cuando Carlos Marx. <risa> en caso de lo que es este pero es verdad cuando Carlos Marx dice define al hombre como homo faber vale pues eso es parte de una verdad y es la relación de dominio que el hombre establece con el mundo subhumano sin el cual no puede sobrevivir biológicamente porque no se adapta al medio no tiene que adaptar el medio así esa conducta técnica que es necesaria para la supervivencia biológica le llama la atención a Carlos Marx y entonces dice el hombre es eso el hombre no el hombre es eso y también es el, el ser que crea a las meninas lo cual es biológicamente superfluo. También es lo otro. Y entonces llega Descartes y dice, no, es solo lo otro. Pues no, también se equivoca usted, por parcialidad. Muchas de las hipótesis científicas, filosóficas creo que, que se manejan porque parten de verdades parciales y, se, y tratan de dar una explicación a la totalidad desde una verdad parcial. Y eso, fíjate, eso lo ve más el estudioso que el filósofo. Dice, es que Carlos Mar era un imbécil No, hombre, no, muchísimo más, era mucho más visto que yo Y, sin embargo, Carlos Mar es el descubridor Y el descubridor se queda, pues como todo descubridor, prendado de su descubrimiento El estudioso, el que estudia lo que han descubierto Carlos Mar Creo que está en mejores condiciones para hacer un juicio filosófico de la realidad Que el propio filósofo propiamente hablando Creo, ¿no? ¿eh? Oscar eh, yo, yo quiero añadir una cosa y es que recuerdo en segundo de bachillerato, estudiando a Ortega, Ortega definía la filosofía como el plantearse la realidad radicalmente. O sea, es decir, esto me recuerda a mí a la ciencia en su más puro estado. O sea, ¿qué quiero decir? Eh, la ciencia, que hace? Coge algo, una realidad, y se la plantea eh, radicalmente, o sea, no deja nada, nada suelto, ¿no? O sea, la filosofía, es, eso es, así es como lo definía Ortega, y por, por otra parte la ciencia, eh, o sea, la filosofía se define como ciencia especulativa, o sea, que es una hipótesis, una especulación, ¿no? O sea, uno coge y dice, yo hago esta hipótesis especulando que algo, que esto puede ser cierto, o sea, no es lo mismo la ciencia y la filosofía de querer saber, claro claro, por, por eso yo decimos siempre la filosofía como una ciencia una ciencia, lo que pasa es como dice, tú, como decía Ortega lo dice, ¿no? una ciencia radical no, plantearse la realidad radicalmente radicalmente es desde la raíz claro. buscar, en el fondo la filosofía Oscar, ¿qué hay? en el fondo la filosofía es siempre ontología, al final es una pregunta ¿por qué es el ser? claro, y digo, la ciencia también o sea no, no, la ciencia no pregunta qué es el ser. Claro que sí, o sea, la genética, por ejemplo, es parte del ser, o sea, pregunta una parte del ser. O sea, la antropología no pregunta, pregunta la ¿qué? parte del ser por los, la, la parte cognitiva superior del ser humano. O sea, lo que yo, lo que yo veo, y más o menos creo que, que lo. O sea, yo lo veo de esta manera, o sea, eh, antes, o sea, Descartes era un matemático. Me, me explico. Uh -huh. O sea,. Eh, las matemáticas, como o sea, Javier decía antes, el método es válido porque es humano. Exacto, o sea, yo las matemáticas las comprendo como una manera de simplificar el razonamiento humano, el raciocinio humano. O sea, es una herramienta humana, propiamente humana. O sea, la ciencia yo lo considero un nombre que se le ha dado al intentar conocer que tenía la filosofía antes a través de una herramienta nueva, que son las matemáticas. Lo único que diferencia a la filosofía antigua de Aristóteles, que dibujaba a los bichillos, que era un científico, es la herramienta que ha utilizado la ciencia para conocer o sea, yo lo, lo, lo veo así creo lo que parte... es lo mismo, creo que parte de exactamente lo mismo, por tanto la filosofía y la ciencia son lo mismo tratan de estudiar la realidad, pero creo que no no, o sea, quieren lo mismo, no son lo mismo quieren lo mismo, buscan exactamente lo mismo yo ahí es a que no estoy de acuerdo o sea, al, al final desde mi campo sinceramente la pregunta de si la libertad se puede determinar genéticamente a mí no me interesa o sea, eh, no enti a ver, entiéndeme, entiéndeme lo que estoy diciendo o sea yo eso se lo paso a, a, otras, a otras personas me interesa saber... cuando digo a mí digamos en, en términos generales a la, a, la, a la biología sí que es verdad que se pueden hacer intentos y, y, y de hecho hay hay, hay bueno hay, hay, hay estudios de intentar asociar un, una serie de, de, de variantes genéticas con, con caracteres complejos. vale eso sí, eso, eso sí que hay. Lo que pasa es que no dejan de ser estudios de correlación. Desde que tú tengas unas variantes alélicas, es lo que decía yo al principio, tú tienes unas variantes alélicas en el ADN y eso lo correlacionas estadísticamente con un comportamiento todo lo que hay en el medio es, es, es, es, un, es un, casi, un, casi un infinito, ¿no? Exactamente, es, es, es un abismo. Entonces, eh, yo creo que ese casi todo lo que hay en el en el o mucho de lo que hay en el medio debería trabajarse desde otro campo, que es donde yo pongo que debería entrar la, la, la filosofía o la metafísica. ahí? que habéis hablado del proceso del conocimiento científico en el que se pasa del conocimiento sensible uy, perdón, del conocimiento científico no, en conocimiento general que pasamos de un conocimiento sensible a un conocimiento abstracto ¿en dónde estaría ese punto de cambio de plano? ¿no sería más sencillo explicarlo desde el punto de vista material en el que por ejemplo se produce una nueva conformación de las neuronas, una nueva fisiología en el sí, Es un poco mi, mi, mi argumento pero en el fondo. Sí. Mi interés es el punto en el que pasa. Pero es no responder, porque no sabemos del el cerebro, es el órgano, es el gran desconocido hoy por hoy. Las neurociencias están avanzando muchísimo. ¿Conocéis el Brain, brain, brain Project? ¿no? Que, que se ha adoptado en una muchísimo, pasión, ¿eh? ¿Mm? Mm -hmm. que quieren hacer simulaciones de todas las posibles conexiones que hay en el cerebro para explicar precisamente fenómenos <coughs> metamateriales. Lo que es un hecho es que el concepto botella no es esta botella. Y lo material todo es singular y concreto Eso es un hecho. Pero el concepto botella no es singular y concreto por tener que haber no todos, los, todos los singulares concretos. Eso es un hecho. Ahora, ¿cómo explicas eso? Esa es, la, esa es la cuestión. Dice, ¿se explica por conexiones neuronales desconocidas? En el fondo es no explicarlo. Yo no creo que sea una cuestión de, de... o no, no? no. Yo creo que.. Es... A ver, esto es lo mismo que estábamos diciendo, o sea, mañana. yo creo que el, el propio sistema, o sea, la complejidad del propio sistema genera otras propiedades diferentes. O sea, las, las, nuestras capacidades eh, complejas intelectuales o de comportamiento pueden ser generadas a partir de una complejidad del sustrato material. Y ese sustrato material se puede explicar materialmente. Pero de hecho... A día de hoy no se explica. Entonces, pues, se, se explica parcialmente. Pero, o parcialmente. pero entonces la respuesta parcialmente. Es, es una petición de, de, de fe. No es fe, es esperanza. No, no, no, no, no, no, no, es fe, no, es fe, no, no, es, ¿O tú me vamos explicas a tener... el proceso? No, ahora, no lo de... no te lo puedo explicar. Pues, entonces, decir, eso es, vale. es una explicación material que no vale. Pueda... Bueno, pues bueno, con el mismo argumento de Javier, hace 100 años, no, no te puedo explicar? darle un botón <coughs> y ver un señor moviéndose. Claro, lo que yo te digo, bueno. mi, mi presupuesto sí. es que pasarán otros 100 años y no se explicarán. 100 millones de años y las comisiones neuronales no explicarán mis actos libres. Vale. Ese es mi presupuesto. No, y, y si lo explican, seamos consecuentes hasta que el final. Sea... Muy, muy, muy, muy. Eh, Ángel, tú, eh, o sea, tú dirías que, que lo que te lleva a los resultados filosóficos es la razón. ¿no? Vale, entonces, como ya he dicho antes específicamente, efectivamente, si alguien puede reproducir un experimento que él ha hecho y le damos los mismos resultados, eh, eso avala ¿no? esa teoría o esa hipótesis científica. ¿Creéis que, para los dos, ¿creéis que si a través de la razón? dos personas totalmente distintas han llegado a una misma conclusión, daría más validez a, a, esa, a ese resultado, a esa conclusión filosófica a la que ha llegado. Pues Para mí no, porque es una cuestión sociológica. El hecho de que todo el acuerdo es el problema. Vamos a ver, ¿cómo procede la filosofía? Como cualquier conocimiento racional, procede de unas premisas y a, a través de un razonamiento lógico llega a unas conclusiones. Entonces, si esas premisas son verdaderas y si el razonamiento lógico es válido, afirmo la verdaderas conclusiones a las que llego. Así procede cualquier pensamiento humano, el científico y el, y el metacientífico filosófico. Que dos personas lleguen a la misma conclusión, hombre, pues eso, que es lo que, tú, lo que tú apuntas, ¿no? Pues eso parece, es un argumento sociológico, bueno, el acuerdo al final, pues pero el acuerdo no es criterio de verdad. Pero es que no es, él no está hablando de un acuerdo. O sea, el señor que está diciendo es ...partiendo de, de las mismas premisas iniciales... ...he llegado al mismo final, pero no con un acuerdo. Es decir, yo no me pongo de acuerdo contigo, sino al revés, de manera independiente. Yo creo que eso sí valida. No, a ver, estamos de acuerdo, de acuerdo en que... ...hay muchos experimentos que se han repetido y... y ...bueno, muchos, algunos experimentos se han repetido, se ha llegado a una conclusión... ...y luego se ha visto que no era exacta, la conclusión era exactamente así. Porque faltaba alguna variable, porque había algunos datos que, que, que no encajaban bien. ¿vale? Pero a mí me parece, y eso es un poco lo que ha hecho falta... No he hecho un falta del discurso, he hecho un falta de que desconozco, desconozco los métodos de validación de las propuestas que se hacen desde la filosofía La lógica, la validez lógica de los razonamientos y, y la verdad de las premisas Pero eso está sometido a una evaluación por pares, es decir, cuando tú propones una, una hipótesis eh, y vas a publicar un artículo eh, hay otros eh, otros com componentes de la comunidad científica filosófica que te evalúan ese, esa, esa idea no porque además es que pues es claro. para mí ese, ese es el punto, ese claro, punto de... es que son porque también ten en cuenta que buena parte de la filosofía es hermenéutica en el sentido que es interpretativa vale vale y entonces, es, como es, es, ciencia sí. hermenéutica pues que estarás de acuerdo que eso deja un, un hueco peligroso. Vale, me callo. Sí. Carmen. Estoy de acuerdo en que tenemos que convivir con la ambigüedad de lo real. A ver, es que bueno, mi pregunta iba bastante por el hilo de Cristina. De hecho, es un poco lo mismo. O sea, cuando estabais comentando eh, el vídeo del de uso de las herramientas, como que Javier eh, decía que le apoyaba ese cambio en... O sea, ese, porque en un cambio biológico y, y tú decías que no que tenía otra causa. Yo, o sea, lo que me pregunto si, o es sea, si tú llegases a conocer ese, o sea, el, todo lo que produce ese cambio biológico, si tú podrías o sea, quiero decir que si antes de poder decir yo creo que eso no es por un cambio biológico, es por algo trascendental eh, no deberías tener el conocimiento de saber mm, qué es lo que ha producido ese cambio, cómo funciona qué o sea, ha pasado, o sea, en la antropología, por ejemplo, el año pasado eh, no estudiábamos absolutamente nada de... o sea, no relacionábamos en ningún momento con la biología ni con cambios biológicos, ni con estructuras, ni nada Solo, o sea, era todo muy abstracto, metafísica, todo o sea, no, no había nada concreto o sea, no partíamos de... Eh, pues el cerebro funciona así y a partir de esto podemos... O sea, esto no lo explica el cerebro, así que podemos explicar esto de otra manera, o sea... Quiero decir, si alguna te has planteado estudiar ese campo para poder ¿no sé, mejorar esas teorías o cambiarlas. Sí, sí es lo que me decía. Lo, lo que decía es que efectivamente creo que la filosofía y hay que hacerla desde las conclusiones de la ciencia. Lo creo, ¿eh? Que, que metodológicamente se puede así. Claro, es lo que te lo cuento, que si tú te has planteado antes de, o sea, plantear algún momento eh, investigar, en tipo, investigar en ese investigar en esa área eh, con más profundidad para en neurociencia cuéntaselo, sí. cuéntaselo. ¿Eh? cuéntaselo, cuéntaselo, cuéntaselo cuéntaselo que has estudiado y tus prácticas en el laboratorio sí, no, de hecho, de hecho, efectivamente yo me he planteado muchas veces yo siempre digo, fíjate, un, un compañero vuestro hace algunos años quería quería estudiar quería dejar la carrera y estudiar filosofía ¿de acuerdo? Y yo le dije, mira, si yo volviera a estudiar, o sea, si yo volviera con la experiencia que tengo ahora, si yo volviera a ser estudiante, me formaría en una carrera de ciencia natural, sea química, física o biología, probablemente biología, porque los, los seres vivos me llaman muchísimo la atención. Me llama muchísimo la atención que la vida siendo algo tan extraño es, por otra parte, tan, tan común. La vida es algo complejísimo y me extraña que, que aparezca por todas las latitudes del planeta, incluso donde hay los, los organismos que viven en condiciones de, de, de temperaturas y tal. Me llama muchísimo la atención. Probablemente estudiaría una carrera de ciencia básica y después estudiaría filosofía. Ciertamente, la vida es muy limitada. Pero pero creo efectivamente que ese, ese es el planteamiento. Es. es que yo creo que se quedan muy cojos. Si no o se si no complementa con eso, estás analizando una cosa sin saber nada sobre la base entonces, ¿no me parece que tiene vale. eh, no, bueno, nada, no voy en plan no voy en plan pero sí que, sí que pienso <risa> y vamos, si lo digo sinceramente que la ciencia ha pecado de soberbia Bueno, me gusta la palabra pecar, pero es soberbia y el científico es soberbio y el científico, es una, una, un concepto que me lo puedo atribuir a mí es que tiene codicia intelectual no es codicia económica, codicia intelectual y una cosa es la ambición y otra es la codicia. La codicia no es algo bueno. Y eso acaba eh, desvirtuando desvirtuando la mera esencia de la, de la ciencia. La ciencia tiene que ser humilde. Porque trabajamos, trabajamos en unas condiciones muy cerradas. No podemos decir que uno, fíjate, o sea, no, no podemos llegar a grandísimas conclusiones. Yo lo máximo que puedo aspirar... Y con eso me puedo pasar años es decir que la proteína fulana interacciona con una proteína mengana Y ya está. Joder, tío, ¿30 años para eso? Pues 30 años para eso. Pero es que si digo algo más, no es verdad. Y lo que yo digo a mis estudiantes a mis estudiantes de doctorado, le digo: Mira, conmigo no sacarás un Nature, a lo mejor. Pero te aseguro que yo te voy a dar rigor. Con lo que tú digas que va a pasar, o sea, lo que tú muestres, es porque lo has comprobado. Y de eso, de eso te tienes que sentir orgulloso. Porque si dices algo más, estás mintiendo. Entonces. No estoy aquí haciendo el peloteo, pero ojo, ojo con las conclusiones a las que llegamos con nuestros experimentos. Claro, por eso me Por ahí, por no, la austeridad, una mano, me ha parecido no, Un par de manos ahí. Uh -huh. um, bueno, Ángel no podrá repetir que la ciencia no puede explicarlo todo, pero a mí me parece igual de ilógico es de tanto decir que la ciencia puede explicarlo todo, como decir la ciencia puede explicar hasta aquí. Porque me parece que ambos se basan en y en cosas que no se pueden demostrar. Es decir, yo no puedo mostrar hasta dónde puede llegar la ciencia porque no puedo ver el futuro. Entonces, en tanto, en cuanto, pues, mi razonamiento lógico es igual de pretensivo decir que la ciencia puede abarcarlo todo, que la ciencia puede abarcar hasta aquí, hasta qué punto sería incompatible que todas las filosofías se las haga de verdad en causas materiales porque ya ahí las teorías filosóficas y muchas son compatibles con las que descubre la ciencia. Es decir, yo tengo la experiencia todos los días de que sale el Sol, y eso lo tenían antes de que alguien descubriera que la Tierra da vueltas alrededor del Sol y se accedía todos los días. Entonces, la experiencia y todo lo que se deduce de ahí, que puede ser muchas cosas, también la libertad o cosas que parece que no tienen tanto que conciencia, también son cosas científicas y no sabemos si eso va a poder, eh, como argumentaba Javier Sierra, ser basado en algo meramente material. Y para mí eso no es incompatible, entonces no tiene tanta relevancia argumentar si se basa o no se basa. Simplemente querer investigar por las dos días y ver si algunas son compatibles o no. Pero cada día deja fuera de sí lo que no considera el método. Si la, la cuestión de la ciencia es que el método científico deja de, fuera de sí todos aquellos aspectos de la realidad que no, que no considera el método. Por eso, la ciencia hay cosas que no, que no pueden responder, sencillamente. Es un límite metodológico. Es un límite metodológico. ¿Tú, como científico, estudias la finalidad de los vivos? ¿Tú estudias, tú te ¿tú estudias la finalidad de la biosfera? Es que el método científico no se pregunta eso. Pero ya, ya no es por una cuestión de métodos, porque es que no entra dentro de mi campo. Claro. O sea, no es, un, pero no, porque no es un, A ver, no estoy de acuerdo el método. No. Yo podría podría intentar, no digo que lo consiguiera, aplicar el método científico hacia, hacia el estudio de la finalidad de la biosfera. Un, momento, y tú, un momento, un momento, un momento. No, no, tú, no, a ver, aquí el hablado del método eres tú O sea, el, el método o sea, Yo creo que no es un problema del método Creo que no es un problema de método es, es un problema de finalidad O sea, mi finalidad no es estudiar el fin de la biosfera Mi finalidad que es estudiar Pues si la cortina fulana interacciona con algo Es verdad que eso también puede tener un fin Porque me interesan los procesos tumorales ¿no? Pero yo intentaría tanto Pero ese interés tuyo por los procesos materiales como el que es un interés metacientífico Ese interés tuyo por los... Por, por, por el tumor, por el ¿no? es ¿no? Es, es un interés de Javier, no de un genetista, en tanto que es genetista. No, es un, es, es, un, es un interés de la ciencia, es un interés de explicar la realidad. Tiene además un interés, si quieres... Eh, eh, no hay que ser llamarlo compasivo, un, un, un interés porque con eso puedes curar claro, pero aparte, pero aparte no, voy entrar, no voy a entrar en la parte, en la parte aplicada sino en el, en el científico que le interesa estudiar la masa del agujero negro ahora hay cuatro telescopios todos apuntando hacia un agujero negro eso no tiene ningún fin altruista eso es saber por saber ¿Eh? damos paso a la, última, sí. feo? A la penúltima sí. Sí. ahí y ahí, ahí. No En cinco saludo. minutillos por eso, allí ahí, <coughs> A mí, estamos hablando muchas veces de que la ciencia en realidad es un conocimiento lineal y en realidad no me lo parece del todo. La ciencia es totalmente cíclico, de forma que puede ser incluso no sé, un arma de doble filo que todos lleguen a la misma conclusión. Hay un científico de hardware que estudia algo y descubre una cosa y yo voy a intentar demostrar lo que ha dicho el científico de hardware y eso de tal forma percibe un poco mi, mi concepto de la realidad. No, pues, no vas a intentar demostrar, vas a intentar repetir y comprobar si lo que dice el de Harvard es verdad. Pero imagínate que el de Harvard lo que ha hecho es... Imagínate un cilindro. El de Harvard lo que ha hecho es decir, mira, si lo giras así, es pues un círculo, es pues un círculo. En realidad, yo voy a decir, pues, ¿voy a girarlo Y voy a decir, pues, que es un círculo. No, no vas a hacer eso. Vas a decir, vas a decir, yo lo, estoy, lo giro y veo un círculo, pero veo un círculo porque lo estoy girando. La, la forma inicial no era un círculo. Eso es lo que hace el evaluador. En ciencia. Entonces, por eso te digo, realmente el de Harvard sí que había visto un círculo. Pero yo no estoy bien en un círculo porque lo he hecho de otra forma, es decir, es totalmente cíclico el, el proceso de aprendimiento de la ciencia, entonces es totalmente aleatorio, de forma que a lo mejor ahora sí, aleatorio, vamos a tiendas, me refiero, no que sea aleatorio. Yo, si descubro algo, realmente a lo mejor dentro de dos años, dentro de dos meses, me van a decir que no, porque han, han dado la vuelta de otra forma que bueno, pero eso, eso es precisamente ese es lo que es el método científico que está en continua revisión todo el rato. Yo no tengo la verdad absoluta que el sistema CRISPR-Cas9. A lo mejor resulta que el sistema crispr cas tiene una eficiencia del 20%. Y lo estamos diciendo que ya es maravilloso. Bueno, pues es que hay un 80% que no tenemos ni idea de lo que está pasando. Entonces, Muchas veces las no se destruyen por completo las, las ideas científicas, sino que se complementan. Lo hemos dicho en clase, o sea, Mendel, la génica mendeliana no es mentira, es incompleta. La física newtoniana no es mentira, es incompleta. ¿No te parece eso similar a lo que hace la filosofía dando vueltas siempre sobre el mismo tema? Bueno, no es que esa vuelta sobre el mismo tema, es que hay temas que hasta que, que no te quedas satisfecho con la explicación que se le da. Con lo cual yo sigo trabajando y mi hijo seguirá trabajando y a lo mejor es verdad puede ser hasta el infinito. Estoy de acuerdo en la insatisfacción. Es que nunca vamos a agotar el conocimiento de lo real. Oh, me parece, Ángel, que una de las, una de las dificultades que, se afronta, que, que afronta un filósofo realmente es transmitir sus ideas a, a la gente. Porque como tú siempre, has, siempre nos has dicho durante los meses que hemos tenido la asignatura de la antropología, que lo real, lo real, lo verdaderamente real, es el singular concreto. Y realmente tú, o sea... Tú, como persona, en un lugar concreto, experimentas lo que es el hombre a partir de tu propia experiencia. Mi propia experiencia de lo que es el hombre no es lo mismo que lo que tienes tú, o lo que tiene Maite, o Sierra, o. ¿Me entiendes? Tu propia experiencia de la libertad no es, o sea, no es común, a, o sea, no es algo común a otras personas. Y por eso me parece que. Um, la filosofía es algo personal es algo, es, uh, es algo que tienes que descubrir y establecer y organizar tú mismo sabes entonces cuando la gente dice ay un filósofo ha dicho tal, tal, tal y por eso nos lo tenemos que creer o que o que su filosofía sea mucho más, mucho más verdadera que yo pueda, uh, la, la que yo pueda uh, construir yo misma eso sí que me, me, me como, no sé, como que me da un poco de rabia como no sé, no sé si me estoy sí, sí, sí. explicando. Mientras es que en la ciencia, si tú eres un científico y estás estudiando el sistema CRISPR-Cas, si a alguien se le ocurre decir, oye, chato, el sistema CRISPR-Cas mmm, es una tontería y tal, tú le puedes demostrar por datos y decir, tú ve a tu casa, ve a tu laboratorio, vuelve, a, vuelve haz estos pasos, haz esto y te va a salir lo mismo o algo similar. ¿Me entiendes? Y si no. Lo volvemos a mirar y digamos que, como dice, ese rebatir entre científicos es lo que realmente hace avanzar. Pero la filosofía, para mí, como que no, tiene, no puede avanzar. ¿Por qué? Porque algo, soy, yo soy única, no, soy, no, no me repito en otro. Luego, no soy un experimento que se pueda repetir y... no sé, no sé si... Sí, sí, que es super, super interesante <tose> lo que lo decía, pero sí que creo que... que ya eh, sí que hay generalidades hay particularidades y generalidades ¿eh? hay, efectivamente yo no, yo no puedo actuar por ti ni tú puedes actuar por mí tú y yo sí que podemos hablar del drama de nuestros actos libres evidentemente ¿no? y del problema del mal y de cosas que son universales que, la, el mal así no existe existen personas que sufren el mal, tú y yo pero podemos, tenemos es, es, experiencias comunes que podemos compartir ¿y de qué me valen lo que han dicho los filósofos que me han precedido? pues tal vez para verbalizar esas experiencias o, o la poesía, ¿eh? decía, a mí hay una frase que me encanta en el y dice, ¿quién es el poeta? el que dice como nadie lo que todo el mundo ha sentido todos tenemos experiencias comunes de nuestra propia humanidad que podemos compartir y que podemos iluminar a través de la filosofía, del arte y que queremos iluminarlas porque en el fondo queremos comprenderlas. queremos comprender qué es el, por qué sufrimos, por qué nos equivocamos porque somos la causa de muchos males que padecemos y hacemos padecer. Esas son preguntas que, que yo quiero responder. ¿no? Y que son comunes. Aunque es verdad que yo no puedo. Dices muy bien, el singular concreto es lo realmente real y lo único real. Pero ese singular concreto también hace ciencia, que es universal. Oye, es un verdadero placer, verdadero.